Saludos para todos, se murió DiCaprio, pero no importa nada, aquí estamos, Inmortal Doctor y Saguito. Inmortal nos contaba Doctor que no quiso adquirir una pieza del Titanic que le vendían porque le generaba malas vibras, eso es lo que hoy el azul quiere retirar de esta noche Eso es tragedia, ¿para qué voy a agarrar algo de tragedia? Yo vengo de buena vibra Bien, Inmortal Hoy azul ¡Ahí está! ¡Azul! ¡Azul! ¿Cómo, ve este, cómo lo ve, doctor? ¿Cómo lo ve? Bastante vehemente aquí, este... ¡Azul! Jorjito Campos! ¡Azul! Y, y, y de alguna manera, sí se percibe al, al azul, ¿no? Al que está gritando, como un equipo sólido, ha trabajado bien, defiende bien, o sea, daría la impresión de que están, sí, muy cerca de poder romper una malaria de 24 años, Es correcto, Luisito, pero no hay que descartar, descartar a Santos, ¿eh? Santos puede dar la sorpresa. Orrantia, Torres, Doria, Campos, Valdez, Cervantes, que andaba en duda, Otero que sí cuenta, va en el arco, Rivero Domínguez, Aguilar y Escobar, Romo y Vaca en el centro, todo listo entonces mueve el conjunto de Santos de la Comarca, bienvenidos a la gran final del fútbol mexicano ligeramente mejor con un poco más de posesión y con ganas de ir hacia el frente, consigue tiro de esquina Orran avanzando, Orrantia levanta la cabeza, clava el centro, atención con esta segundo palo desde el fondo, con Vaca arrastra el esférico entonces y viene con todo preciado, Qué gran barrida terminó clavando, le va a entrar preciado con la pierna derecha, comba hacia afuera, el centro Venía cerrado, peligroso, rechaza Romo Cayó y pide falta No hay nada, la tiene Campos Otro centro más se mantiene en los centrales de Santos Intenta ganar Aguirre, será saque de arco Saque de meta para el campo 1 a 0 el global, lo gana el azul La juegan en corto, Aguirre tropezaba Alvarito estamos contigo, ¿qué pasa con Capa? Le queda Otero, 3 al área de Santos Llega el centro, será tiro de esquina por la punta Y eso es lo que se le exige el día de hoy El centro va, Aguirre quiso, no pudo Con el rebote, otorga la línea final Le hace el 2 por 1, Cervantes filtra la bola Ojo con esto Escobar, el centro la saca Gorriarán de fondo Lo de espalda, lo saca Paul mm. Mete en el centro, peligroso Segundo polo Buscaba Preciado con la cabeza en Belán, No hay falta de Gorriarán La tocan ahora De larga distancia le pega Otero que Intenta contra Cervantes Mete un tiro centro Que tiene sin complicaciones, inmortal De primera Preciado se da la vuelta Preciado viene con la zurda Preciado y el impacto será tiro de esquina Es frecuencia y claridad Santos mete a seis y uno al rebote Llega el centro a Jesús Quiere el gol Llega el centro Atención con Escobar El rebote la pelota le pica inmortal mortal y rechaza. Qué buena atajada Está sí, Gran atajada, doctor. ¿Qué, la haber agarrado, sí, bueno. Ah, sí. Qué, qué bueno. Aguirre se presenta, lo va cerrando entonces. Aguilar lo despacha y va contra Vaca. Se mete al área. Atención. Desmueve para Valdés. Valdés quiso filtrar. Le salió la marca a Domínguez. Sigue Valdés. Busca el espacio, atención con Valdés. ¡Gol! ¡Gol! con un zurdazo que va contra el palo y contra el ángulo superior de la derecha Santos era superior a la máquina y empata el global uno por uno en el marcador de 180 ¡Qué golazo metió el chileno! Totalmente de acuerdo, Cervantes ese es quien habilita, hay un caño que tira que es bastante... <tose>